Muchas veces yo, por tenerte en mis brazos Que la verdad la oculta en la curva de tus labios Y yo no sé si te pierdo, si lloraré la pena Que causa el dolor de ser solamente amigos Y nuestro se acabó. Sonará distinto Que mal así yo no vuela Si yo no trago se vuelve una novela Solo amigos me decían en la escuela en El comportamiento que ella me quisiera Y me diera un besito de sonido Que te dejan la secuela Pero que vuela Llevo con otra y para con costela Yo voy ganando así despacio Tu pelo lacio Voy acercándome despacio Si te consuela ¿Bailaron? No pues yo, no la en la de tus yo sé si te pierdo, si llora no de la pena que causa el dolor de ser solamente amigo. Lo nuestro se acabó, Lo nuestro se acabó. No quiero más este juego, se si malo